eso vamos a hacer una reunión el martes y miércoles, vamos a separar en dos grupos, la, por una cuestión de cantidad de gente, para hacer, informar de vuelta un poco todo lo, en qué consiste el programa Suelo Activo Sueño Cumplido y después qué es lo que se le va a solicitar a ellos eh, que, para que presente. En función de todo esto que presenten, porque esto vamos a ir dando tiempos para que se cumpla, no podemos estar esperando que la gente traiga, no traiga, si quiere, si no puede. No, nosotros vamos a, tenemos 930 sorteados que se les va a explicar entre el martes y el miércoles en qué consiste, cómo va a ser de ahora en más una vez que sean analizados y cumplan con los requisitos, y el que no cumpla con los requisitos, lamentablemente caerá, digamos, esa, esa, esa, esa como preadjudicación, por así decir. Bien, ¿eh, ¿hay algún número que, de gente que tal vez no cumpla los requisitos o eso se va a ver en ese momento la semana que viene? No, eso se va a ver en la medida que la gente vaya presentando lo que nosotros tenemos. Principalmente acá eh, los, son los requisitos que establece la ley, ¿sí? que todos sabemos que para poder acceder a una vivienda que conformar un grupo familiar, por lo menos de dos personas, residir en la provincia de San Juan, no, hacer, si, no haber sido beneficiario de ninguna operatoria de vivienda ni a nivel provincial, ni a nivel nacional, ni municipal, no tener ningún lote a su nombre, porque, eh, en, por ejemplo, cuando uno accede a una vivienda puede llegar a tener uno, un lote que no supere el valor de la vivienda. En este caso no, porque si tiene un lote puede acceder a la operatoria parcial individual por ese lado, ¿sí? Entonces, no poseer ningún lote y el principal es contar con tres sueldos mínimos, de tres a quince sueldos mínimos. Entonces, el que no cumpla con eso, va, a, se va a caer su preadjudicación. El que sí, bueno, va a seguir adelante y va a poder seguir todos los pasos que continúan.